Pedro Sánchez acaba de dar una declaración que derrumba muchos mitos y muchas mentiras que se quisieron. Y se, muchos políticos han querido eh, justificar y manipular la opinión pública y manipular al pueblo en base al crecimiento. Especialmente en los gobiernos del PLD que siempre se enfanaban de crecimiento económico y crecimiento económico. Yo quiero que Ángel me busque el periódico El Nacional para que vean lo que dice Pedro Sánchez. ¿En qué sentido? En algo que yo incluso y muchos eh, eh, comentaristas de televisión, de radio, economistas, hemos siempre dicho de que el crecimiento no es sinónimo de bienestar. Un país puede crecer, pero puede crecer para un grupito, como en efecto sucedió en la República Dominicana. Pero ese crecimiento, que era lo que yo decía, cada vez que el gobernador, del Banco Central, que era gobernador cuando lo gobierno el PLD y lo es ahora, el gobernador decía, crecimos 5%, ok, crecimos, pero ¿y la población? ¿se beneficia de ese crecimiento? No, no se beneficia de ese crecimiento. La gran corporaciones, esa oligarquía es la que se beneficia eh, con, con grandes eh, eh, beneficios a su favor, pero, pero, pero el crecimiento económico, las grandes masas no lo perciben. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Omar. Sí. sí. Eh, Omar, yo sí. sé que ese no es el tema que tú estás tratando, pero las la vacunas que compró el Estado Dominicano, se supone que están para los dominicanos, ¿no? Pero que ya estamos, ya estamos en este tema, hermano. Ya estamos en el tema, porque eh, eh, la llamada tienen que producirse en base a los temas que tratamos, ¿me entiende? Usted me, me va a excusar. Estamos no hay tratando, problema. Sí, y excúsenme de eso, porque estamos tratando el tema del crecimiento económico que tanto se decía y tanto se vanagloriaba. Y Pedro Sánchez es, se supone que una autoridad porque es presidente, de una de los dos economías más grandes del mundo. Y él insta, eso fue en Francia que dio esa declaración. Y él insta a que hay que cambiar este modelo de crecimiento que no se transfiere en bienestar para la gente. Hay que hacer que una economía crezca si sigue la pobreza. Aquí no hubo movilidad social con los crecimientos que se produjeron en los gobiernos del PLD. Toda la cifra decía que en América Latina, para que ustedes tengan un ejemplo, la movilidad social. ¿Qué es la movilidad social? Usted pasa de pobre a clase media o de clase media a rico. En América, de cada 100 personas, la media, 12, pasaban de una clase a otra. Oigan bien esto. En América, la media de cada 100 personas, si eran pobres, por ejemplo, 12 pasaban de pobre a clase media. ¿Sabe cuánto era el por ciento en República Dominicana? El país que más crecía, y cada rato que crecimos un 7%, que crecimos solamente un 2%. Mientras en América se convertían de pobre a clase media 12 personas, en República Dominicana, que crecía más que todos esos países... Apenas se, se movilizaba un 2%, es decir, dos personas pasaban de pobre a clase media en este país con ese crecimiento. Dile que a Ángel que me busque Pedro Sánchez, que, que está en, en el periódico El Nacional, porque esto es una información sumamente interesante. Entonces, esa información le da un tapaboca Porque... Estuvimos cansados de hablar de eso. Sí, reconocemos que crecía la economía. Claro que sí. Pero es un crecimiento que no se transfiere en favor de la grande mayoría. Lo decíamos siempre eso. Eso fue una discusión eh, permanente en la República Dominicana. Cada vez que los organismos decían. Eh, la economía dominicana creció un 5%. De la más que crecía. Diferente es en China. Que en China... Se sacaron más de 500 millones en un periodo de 30 años de la pobreza, que son clase media hoy. ¿Por qué? Porque en China duró creciendo la economía entre un 10 y un 12%, pero eso se transfirió en bienestar. Y el bienestar tiene que producirse teniendo buena salud, teniendo buena educación, teniendo agua potable de calidad, teniendo carretera. Teniendo inodoro, no letrina Que vaya que a limpiarse con tusa Como se, se usa todavía en muchos sitios ¿Eh? Hay una serie de servicios Que van indicando si la persona Señores yo he visto casa en el sur Que la vieron mis propios ojos Por ejemplo en, en Padre la Casa De donde es Quinito Méndez cantante De barro y de hojalata Y de cartón Casa que vive gente porque nosotros estamos en un paraíso. O San Francisco Macorís salió como el pueblo de la República Dominicana. De mayor avance. Por eso uno no ve tanta cosa aquí. Pero hay que salir. Hay que salir para el este. Hay que salir para el sur profundo. Hay que salir para la línea noroeste para que usted vea pobreza. Buena tarde. Buena tarde. Buena, sí. sí. O sea que aquí se pasaba de pobre... A extrema. ¿A cómo? De pobre. A pobreza extrema pasaba. No, 2% pasaban de pobre a clase media, porque yo lo dije claramente. Ajá, y el otro reto pasaba a pobreza extrema. Ah, bueno, exacto, el exacto sí, es, es verdad, es verdad, te entiendo ahora. Es verdad, porque no, el crecimiento no se, no, se, no se sentía, lo sentía el grupito que estaba gobernando y los grandes empresarios, especialmente el capital financiero. Ese era el, el gran beneficiario. Ustedes no ven que todos esos bancos están coños cebados de cuarto. Eso sí se beneficiaron. Eh, y los bichini, y esas grandes corporaciones. Eso fueron los que absorbieron ese crecimiento. Por eso en la capital, en esos grandes centros comerciales, usted ve toda esa torre y esos hermosos. ¿Por qué? Porque para ellos fue el crecimiento. Diferente a otros países que crecían, pero la población asimilaba el crecimiento en bienestar que es lo que nos sucedía aquí por eso esa declaración de Pedro Sánchez Dame ver el encuentro en el periódico nacional porque Ángel Veo que no, no ha dado pie con bola ahora entonces eh, otra eh, información importante Euclides Gutiérrez Félix viene escribiendo una serie de artículos muy interesantes yo soy un hombre que yo no soy fundamentalista yo leo a todo el mundo y dependiendo de lo que escriba, yo lo hago mío o no. Yo leo a Euclides todos los lunes. Él tiene un artículo fijo que habla de todo, porque un intelectual, usted puede estar de acuerdo o no con él. Yo estoy en desacuerdo la mayoría de las cosas, pero reconozco que es una persona erudita. Euclides hoy habla de, o sea, tiene varias semanas, de un libro que escribió un ingeniero agrónomo que fue ministro de Agricultura... Domingo, martes, habla sobre frutas dominicanas y él habla de la bonanza y la bondad de la tierra dominicana. Habla del Valle del Cibao, del Valle de Bornao, del Valle de Baní, del Valle de Constanza, del Valle de San Juan. Porque Uclide trabajó en una compañía, o sea, eh, creció en una compañía que su papá, eh, fue un gran funcionario que fue la Granada Company, que era la que exportaba los guineos, los bananos, de Montecriti, de Manzanillo, hacia Estados Unidos. Y entonces, él habla de la tierra, pero no basta que la tierra sea buena. Si usted no la aprovecha, Israel, por la cultura del trabajo, por la alta tecnología, ah mira la, la declaración de Pedro Sánchez, mírenlo ahí señores Dile que lo ponga grande para que la gente lo vea Miren ahí, ven crecimiento no garantiza bienestar Eso es el presidente Pedro Sánchez de, de España De una potencia y está reconociendo que no basta el crecimiento Si ese crecimiento no va dirigido a bienestar, a, a, a resolver los problemas de la mayoría Oye estamos hablando de un tipo que no es un socialista, socialista de verdad, ni un revolucionario, un hombre del sistema y reconoce eso. Vamos a esta llamada para decirle algo. Buenas noches. Buenas, tomar sí. sí. Tu amigo Ricardo Ura Molina. ¿Te recuerdas quién es? Ricardo Molina. Ventura Molina. ¡Ah! Pero caramba, ricadito, ¿cómo yo no.? <ríe> ¿Qué? Ay, caramba, estoy oyendo tu programa que siempre lo hago, sobre todo la última parte. La última parte. ¿Y sabes que te llamé para agregar a lo que tú estás diciendo del crecimiento? ¿Quién ha crecido? Que dijiste el sector empresarial y fundamentalmente financiero. Sí. Te voy a decir que además.